que ha tenido con nosotros para atendernos el doctor William Torres, senador por el Departamento de Santa Cruz. ¿Cómo está, doctor Torres? Buenos días. Diego Montaño los saluda desde La Paz. Diego, muy buenos días. Un cordial saludo a todos los amigos de había Yala. Eh, efectivamente, como acaba de manifestar, eh, Santa Cruz se ha convertido en una ciudad sin ningún tipo de control ya van ocho días, eh, que de manera eh, continua, eh, el, la, la población es objeto de una suerte de agresiones eh, que van desde agresiones físicas hasta la destrucción de bienes materiales eh, pertenecientes al Estado, pero también a particulares. Y esto no puede continuar. Definitivamente, eh, este grupo de eh, delincuentes, porque no se puede llamar otra cosa, y contratados por eh, el Comité Cívico, por roblo Calvo, de manera directa, hay que decir las cosas, eh, pero además este, encabezados por, eh, por gente de la Unión Juvenil, eh, no solamente han causado daños en la, en la ciudad capital, sino también ya en una de sus... Eh, diríamos, una de sus ciudadelas más importantes, como es el Plan 3000, eh, se han dado la tarea de realizar una suerte de asaltos, saqueos, eh, la noche del día de ayer eh, han causado daño en, en la estación policial, eh, en la infraestructura, así como en algunos vehículos. En fin, son temas que eh, rápidamente tendrá que el gobierno del presidente Arce Catacora, eh, dar respuesta y eh, encontrar eh, salidas. Las salidas no son otra cosa que iniciar acciones legales eh, y hacer que, el, que la acción de la justicia empiece a operar a través del Ministerio Público. Eh, senador, hay, haciendo un recuento, ayer eh, llegábamos a 27 entidades que del Estado, que han sido destruidas o afectadas por estos hechos vandálicos. Hablando de propiedades privadas, eh, mencionar, por ejemplo, la clínica dental del gobernador del Beni, eh, la casa del ministro Edgar Montaño, vehículos, uno de ellos de un colega que estaba realizando la cobertura, dejó parqueado cerca al comando departamental y le prendieron fuego. Eh, más de una treintena de vehículos que eh, le prendieron fuego también que estaban en el parqueo de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, y más de 70 aprendidos, eh, algunos de ellos ya enviados de manera preventiva a distintos penales, sobre todo al penal de Palma Sola. Pero eh, la pregunta es, ¿hasta dónde son capaces de llegar con estos hechos de violencia? Hechos de violencia que durante los días del paro, durante los 36 días del paro, Generalmente estaban sobre la zona Villa Primero de Mayo, Plan 3000, zonas eh, periurbanas, eh, por supuesto que no acataban a rajatabla el paro, que seguían trabajando y que estos grupos vandálicos llegaban, saqueaban sus comercios, obligaban a cerrar sus, sus negocios eh, con la violencia que vimos hace días en, en la zona del Cristo Redentor. Ahora parece que nuevamente se mueven a estas ciudadelas. Diego, eh, la población de, de Bolivia en su conjunto debe conocer que estos no son hechos aislados, primero. No se trata de una acción como pretende hacer, eh, ver o eh, pretende posicionar en el imaginario de la población el comité cívico, es decir, el señor Romulo Calvo. Eh, se trata de una acción espontánea del pueblo. No es así esto. Esto es parte de un plan, parte de una planificación realizada por partidarios de, de Camacho, del gobernador de nuestro departamento, pero también coordinada de manera rápida y directa con el comité cívico, es decir, con ROM local. Esto forma parte de un plan cuyos objetivos lógicamente es fácil de deducir, desestabilizar al gobierno. Y en esa tarea, ciertamente han planificado primero, eh, usted habrá escuchado que es, y el pueblo de Bolivia también, que no, eh, no se trata de, de, de un tema, como decía, inicialmente aislado, sino más bien parte de un plan. Y en ese orden, el, el señor Romlo Calvo, como presidente del Comité Cívico, ha manifestado en reiteradas oportunidades que desconocen la autoridad de la policía. Y el día de ayer salieron a decir de que, al desconocer la autoridad de la policía, plantean la necesidad de la creación de una policía propia en nuestro departamento. ¿Qué significa eso? Están planteando o la separación del departamento de Santa Cruz de, de Bolivia, o en su defecto están planteando un federalismo que no, con, que, que no eh, contiene la constitución política del estado dentro de este plan macabro por cierto como una forma de debilitar las estructuras estatales y generar una suerte de rabia y bronca pero infundada en la población intentan hacer ver que el gobierno central es enemigo y no quiere a Santa Cruz cuando eso no es cierto el gobierno central ha estado trabajando de manera incansable por nuestro departamento. Quien no trabajó de la misma manera y en, el, y en la misma tónica ha sido Luis Fernando Camacho, que hasta el pasado 31 de diciembre no ejecutó más que ni siquiera el 20% de inversión pública y en este momento tenemos cerca de 400 millones de, de, de bolivianos en las arcas de, de la gobernación y que seguramente serán revertidas al Estado precisamente por la inoperancia, la inacción, la desidia, la falta de capacidad del gobernador y que ha acudido a este tipo de cosas para intentar justificar esa inacción. Ahora, al ver de que ciertamente con la policía no pudieron, lo que han hecho es atacar a... De, a la misma policía en los mismos puestos policiales de los diferentes distritos sabiendo que en estos distritos ciertamente la policía no tiene eh, el material persuasivo disuasivo suficiente y en ese orden han ido eh, quemando varias estaciones policiales pero además de ello han atacado a inmuebles, usted lo dijo bien la Fiscalía del Distrito, quiero decirle, modestia aparte, fui yo quien consiguió ese, ese edificio cuando en su tiempo me, me tocó ser eh, fiscal y presidente de la, de la Asociación de Fiscales. Es más, ese, lograr ese edificio costó que inclusive en algún momento me hayan echado de la Fiscalía, indicando de que yo estaba yendo contra el patrimonio del Estado, porque claro... Al no tener edificio, tuvimos que tomar ese edificio y pedir que nos vendan. De esa manera se hubo. Entonces, costó mucha lucha tener ese edificio. Y que ahora que este grupo de mozalbetes, de este grupo de vándalos, haya destruido, al igual que, que destruyeron cerca de 45 vehículos que se encontraban en su interior, en calidad de depósito, eh, secuestrados y una serie de condiciones para servir en muchos casos con esos mismos vehículos a la ciudad y que ahora no se tienen. Entonces, todo esto es parte de un eh, plan eh, ejecutado de manera sistemática y que pretende debilitar las estructuras estatales con el propósito seguramente de también de, de, de desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Y los responsables no pueden quedar, por cierto, eh, impunes. Los responsables deben ser procesados, los responsables deben ser identificados. Cierto que existen algunos eh, aprendidos, pero lo que me llama la atención es que muchos de estos aprendidos han sido sometidos ya a procedimientos eh, abreviados, a juicios abreviados, con unas penas de tres años, cuando saben que cuando se les impone una pena de tres años o menor a tres años, no tienen posibilidad de ser recluidos en la cárcel de Palmasola y si están guardando detención preventiva, podrán salir casi en forma inmediata. De modo que creo que acá el órgano judicial y el mismo Ministerio Público también no están obrando con la responsabilidad que deben tener, porque no es correcto que se, que se les impongan a título de juicio abreviado penas de tres años a varios de ellos. Con ello, que están logrando? Están logrando que estos señores vuelvan a salir y delincan de nuevo como lo han hecho a lo largo de estas ocho a nueve noches. Torres, apelando a su experiencia como, parte de, como ex miembro del Poder Judicial, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Departamental? Ayer el fiscal departamental... El doctor Mariaca mencionaba que la, mucha documentación, eh, files de las investigaciones, de los procesos de investigación, muchos de ellos vinculados a escandalosos hechos de corrupción en Santa Cruz que se han ido destapando, como el caso de los ítems fantasmas, como la compra del carro bombero que no fue como la investigación contra el ex secretario de Salud, el doctor Pacheco, amigo íntimo de Luis Fernando Camacho. ¿Qué, qué pasa con todo eso? ¿No hay una digitalización de, todo, de todos esos procesos, los files de investigación? Yo no quisiera creer, eh, Diego, que todo esto sea parte de un plan que también va en esa dirección. Sin embargo, hace mucho tiempo eh, escuchamos decir de que ya la Fiscalía entraba en la era de la digitalización. Si eso es cierto, y acá ahora veremos la honestidad con la que actúa el fiscal departamental y sus fiscales, si eso es cierto, con seguridad toda esa información estará depositada en la nube. De modo que, que lo único que quedará será bajar de allá y... Eh, eh, y e imprimir. De modo que se repongan estos cuadernos investigativos, en algunos casos habrán otros cuadernos procesales, pero fundamentalmente lo que maneja el Ministerio Público son cuadernos investigativos. Estos cuadernos investigativos que contienen en su generalidad actuados investigativos, porque no olvidemos que, el, que la Fiscalía eh, se constituye en el director funcional de la investigación y en consecuencia son ellos los directos custodios de los cuadernos de investigación. Entonces se tendrá que reponer y en algunos casos, yo no sé, eh, espero que no haya sido puro falacia que nos dijeron que ya pasaron a la, eje, a la era de la digitalización y que bueno de, después puedan salirnos con que no hay nada de aquello. Eso sería funesto, sería grave porque casos eh, escandalosos, deleznables, de, de, de corrupción se dieron hace mucho tiempo, cuyos resultados de manera muy, muy, muy extraña, muy sospechosa, hasta la fecha del, de, de, del incendio de la eh, Fiscalía, la, el Ministerio Público no nos hicieron saber. El fiscal general Juan Lanchipa, lamento tener que decir una vez más, que es la cabeza del Ministerio Público, hasta el día de hoy no salió a dar la cara para decir cuáles son las acciones que como Ministerio Público, primero, cuáles son los hechos que motivaron y, y qué, eh, qué daño sufrió el Ministerio Público y qué acciones el Ministerio Público encarará. Él como cabeza del Ministerio Público, el fiscal general Juan Lanchipa tuvo que haber salido y hasta la fecha, de manera muy extraña y sospechosa, no sale a decir cuáles han sido los daños que sufrieron, salvo el día de ayer el fiscal departamental que de manera muy rápida dijo que habrían sufrido, se habría sufrido cerca de 37 millones de, de bolivianos. Yo estimo que es mucho más que aquello, pero eh, en todo caso esto deberá decirnos la fiscalía, el fiscal general del Estado, y yo le invito y le plazo además al, pre, al fiscal general salir y dar la cara y pronunciarse respecto de la quema de la fiscalía de distrito, del distrito y eh, las otras reparticiones estatales y eh, eh, la, la quema de eh, edificios particulares, etcétera, etcétera. hasta Ahora no hemos recibido ningún informe y espero que el fiscal general lo haga pronto porque es responsabilidad de él dar la cara e informar al pueblo de Bolivia sobre todos estos hechos. La pregunta que, que nos surge y que desde ayer eh, justamente cuestionábamos es ¿quién financia estos grupos? Porque los fuegos artificiales no son gratuitos, el movilizar gente no es eh, gratuito, eh, recordábamos también en el archivo y el ministro de gobierno Eduardo del Castillo también presentó un video, una entrevista que le hizo la red Unitel a Luis Fernando Camacho cuando todavía era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz después del golpe del 2019 en el que aceptaba que él había dado 1.200 bolivianos a los jóvenes Subirana eh, para quemar el Tribunal Electoral Departamental. Escenarios idénticos que hemos visto en, estas, en estos días de paro, peor aún en estos ocho días de violencia, eh, con la misma lógica, el mismo modus operandi, fuegos artificiales, prender fuego a instituciones públicas y además la declaración, eh, no sé si le traicionó eh, la lengua al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz que hace dos días decía, ahora hay que cambiar de estrategia, hay que ir a cercar las instituciones de manera pacífica. Si hablamos de cambiar la estrategia y hablamos de una cuestión pacífica, es que la anterior estrategia era la violencia. Cierto, eh, usted lo dijo muy bien, eh, Luis Fernando Camacho hace mucho tiempo eh, manifestó, cuando él todavía era presidente del Comité Cívico, haber dado eh, la suma de dinero de 1.200 bolivianos a un joven perteneciente a la Unión Juvenil Crucenista, Filial de La Guardia, del municipio de La Guardia, quien estuvo además guardando detención preventiva ahí en Palmasola. Y entre las declaraciones que, que, que, que este señor manifestó, o dijo, era que efectivamente quien financió la quema de la, del Tribunal Departamental eh, Electoral fue Luis Fernando Camacho. Si en aquel tiempo fue el financiador Luis Fernando Camacho, pero que además ahora tendrá que responder también frente a, aquel, frente a estos hechos, eh, seguramente que ahora también hay otros financiadores y que es este trabajo del Ministerio Público eh, con la cooperación directa de la policía, porque la policía es el brazo operativo en las investigaciones de delitos de acción pública, pero quien dirige, quien ordena, quien dice qué es lo que se tiene que hacer es el Ministerio Público. <coughs> lastimosamente hasta ahora eso no hemos visto y esperamos que eso eh, se haga lo más pronto posible. En definitiva, ¿quiénes están financiando? El que sabe todo aquello y el que tendrá que responder en su momento es el señor eh, Calvo, porque él es el que está eh, encabezando, él es el que está eh, direccionando todas las acciones violentas cometidas por estos grupos paracívicos para policiales, paramilitares, que, que los ha formado. No olvidemos que, como usted decía, hay eh, petardos, hay explosivos, di, diríamos, de, de gran poder que están siendo utilizados, pero además hay eh, bombas Molotov y otro tipo de explosivos de, de, de fabricación casera que lógicamente no, no salen de... porque salen de por ahí, es porque alguien está enseñando y enseñó a preparar Alguien está alentando y está suministrando el material. ¿Y quiénes son los que están dando esa plata? En todo caso tendrá que responder Luis Fernando Camacho, pero también Romlo Calvo, que es el que eh, en este momento está eh, operando como el director técnico de todas estas cosas. Y eso no puede continuar. Tiene que ser investigado ya de manera urgente. El Ministerio Público debe, debió estar trabajando y no lo veo que no lo está haciendo. Ya en un tema más político, senador, eh, usted como cruceño, ¿qué está pasando con eh, las derechas regionales, las derechas en Santa Cruz? Esta pugna en, dentro de la fuerza, creemos, y dentro de eh, la gobernación. ¿Por qué no permiten que Mario Aguilera, el vicegobernador, por ejemplo, asuma el cargo de gobernador interino, Mientras, eh, Luis Fernando Camacho cumple su detención preventiva y el proceso de investigación en el caso golpe de Estado 1 continúa. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en cuanto a las derechas en Santa Cruz? Mire, es de conocer que eh, nuestro pueblo, lastimosamente, son eh, las logias, son las élites eh, que han estado a lo largo de estos años pasados manejando los destinos de nuestro departamento. Y es así que han estado jugando una suerte de pasanac para ver a quién le toca ahora ser gobernador, a quién le toca ser alcalde y lo, la, el siguiente periodo, etcétera, etcétera Y en ese orden, aparentemente, no estaba dentro del libreto de, de, de, de, de estos grupos de poder, de estas logias, que están además, dicho sea de paso, eh, incrustadas en nuestras cooperativas de servicios, ya lo quebraron la cooperativa Cuotas, la cooperativa de teléfono, está quebrada, está destrozada, quienes se hicieron cargo fueron ellos, ahora están en CRE y están en Salvo ¿De dónde viene? Probablemente los financiamientos, probablemente, probablemente también salgan de estas, de, de estas instituciones, pero además, ellos como decía en un principio, ellos han estado jugando pasanaco con, con, con la gobernación y con la alcaldía. Y decía, no tenían previsto entre su libreto qué ocurriría, lo que ha ocurrido, porque Luis Fernando Camacho creía que nunca le caería la ley. Y como se da esta situación, ahora ellos se rehúsan a cumplir lo que establece la Constitución Política del Estado y la ley eh, autonómica. ¿Qué dice el, la ley autonómica? Dice que si hay impedimento temporal del, del gobernador para el ejercicio del cargo, por razones de enfermedad, por razones de algún otro impedimento de fuerza mayor, y aún por razones de viaje, el que debe asumir momentáneamente hasta que el retorno del gobernador es el subgobernador, en este caso, el señor Mario Aguilera, el señor Mario Aguilera es el subgobernador, pero claro, Mario Aguilera aparentemente no pertenece a la misma logia del señor Camacho. Y entonces estos grupos de poder empiezan a disputarse y dicen que él no podría ser. Tendría que ser el señor Esbón Comazcovist, que es de la misma logia de Luis Fernando Camacho, pero no de, de Mario Aguilera. Entonces, por, para que entienda el pueblo de Bolivia, inclusive ellos intentan desoír, desoír, desobedecer lo que establece eh, la, la, eh, la ley marco de autonomías, que de manera clara establece cuál debe ser la, eh, eh, la forma de cómo debe, de, de, de, debe sucederse en el manejo de la gobernación frente al impedimento del gobernador. Eh, yo creo que las logias están atravesando por su peor momento y el pueblo, claro, tendrá que darse cuenta. Todas estas movidas, todo, toda esta línea discursiva, toda esta perorata de decir que el, que el gobierno central no quiere a Santa Cruz, que el gobierno central nos odia a los cruceños, es parte de toda esa, de esa, de, de esa trama organizada por ellos para dire, distraer la atención de todos los cruceños, para hacer ver que es otro el tema y en realidad el problema central las disputas que ellos sostienen al interior de, de estos grupos de poder intentan no mostrar a nuestra, a nuestra población, porque nuestra población en su mayoría no conoce, porque la, la, los grupos de poder, ¿cuántos representan? No representan más que el 1,5% a 2% de toda la población cruceña. Los cruceños somos cerca de 4 millones de, de habitantes y de esos 4 millones de habitantes, yo podría estar casi seguro que no. Estos grupos de poder no alcanzan ni a 100.000. Pero ese es, es 2% es el que ha manejado y maneja el 98% de los cruceños Entonces, llegará el momento en que todos nos demos cuenta o se den cuenta todos que son, somos objeto de engaño de estos grupos de poder y estas disputas nos están causando y nos están postrando en, la peor, en el peor atraso los cruceños hemos sufrido los peores atrasos que pudimos haber sufrido en estos últimos eh, decenios, eh, Diego. Eh, senador, en la década de los 90 se hizo un trabajo de investigación y se publicó en un libro, además, recuerdo, respecto a las logias, a dos grandes logias de poder en Santa Cruz. Esa lógica que de repente para quienes no viven... Eh, en Santa Cruz no entienden cómo se manejan estas logias porque en otras regiones eh, no, no está tan presente como eh, en el departamento de Santa Cruz y sobre todo en Santa Cruz de la Sierra. Eh, en la actualidad, ¿estas dos logias siguen gobernando o ya se han ido diversificando y se han ido multiplicando? Eh, eh, bueno, para, para que entiendan, en verdad, tiene razón, eh, no todos conocen cuáles son las logias que existen acá. Acá hay dos log logias este, claramente identificadas, que son los Caballeros del Oriente y Toborochi. En todo caso, eh, estas dos logias son las que, oh, a lo largo de las décadas pasadas, han estado eh, pasando el manejo de las instituciones cruceñas eh, unas a las otras. Eh, ahora... Le, le, le toca a Camacho, que creo que pertenece a Caballero. Eh, el otro, el, suceso, el subgobernador, seguramente pertenece a Toborocchi. Y entonces, eh, entre ellos, eh, cohabitan cuando, cuando les, eh, les conviene. Digo, cohabitan porque es esa la verdad. Comparten cuando les conviene, pero cuando se, se habla de cuestiones de interés económico, lógicamente... No se entienden, porque acá lo que interesa no es otra cosa, no les interesa otra cosa, sino el poder económico. Desde ahí se manejan eh, todo el poder económico y ahora intentan manejar el poder político. Entonces, en el pasado se disputaban el poder económico y ahora intentan disputarse ya el poder político. Y esto que está pasando, esta disputa de entre, el, en el, entre el gobernador y el subgobernador, ciertamente refleja aquello. Recordarán, por ejemplo, hace algún tiempo el gobernador Luis Fernando Camacho tuvo que viajar a, al exterior y en lugar de dejar el mando de la gobernación al subgobernador Mario Aguilera, saliéndose de los marcos constitucionales y los marcos legales que establece la ley marco de autonomías, eh, dejó el manejo de, de la gobernación... A, un, a uno de sus directores, a uno de sus secretarios. De modo que la disputa no es nueva, ya hace mucho tiempo están en esa disputa y ahora esa disputa se ha acentuado. Pero acá tiene que imponerse la ley, tiene que imponerse la constitución. Le guste o no al señor Camacho el que tiene que suceder, o por lo menos eh, momentáneamente hasta cuando su situación jurídica mejore, tiene quien tendrá que manejar. Eh, la gobernación será Mario Aguilera. Eh, lo otro será contravenir la Constitución y la ley marco, lo que ciertamente le, cae, le causará un otro, una otra denuncia, un otro problema de orden legal si es que no, intenta, no observa lo que establece la Constitución y la ley marco de autonomías. Eh, senador, nuevamente agradecerle por, por este tiempo junto a nosotros. Eh, quiero hacerle escuchar, usted que, que vive en Santa Cruz, que estábamos hablando a propósito de las logias, este video que eh, ha subido el propio Rómulo Calvo, que le habla a los fraternos, habla del arquitecto universal, un lenguaje muy particular eh, dentro de, por ejemplo, grupos como el la masonería. Los masones. Exacto. Eh, le parece si escuchamos un poquito para de repente quienes no hayan podido claro. ver esto y, y, hab, y seguimos hablando sobre este tema. Queridos hermanos, con la tolerancia que nos caracteriza, me dirijo a ustedes para informarles que estamos atravesando momentos muy difíciles. La aprehensión de nuestro gobernador democráticamente electo ha provocado la indignación y el repudio de todos los cruceños. Nuestra fraternidad universal, promotora y luchadora por la igualdad, fraternidad y sobre todo la libertad, no podemos quedar al margen de esta gran lucha. Convoco a todos mis queridos hermanos de nuestra gran fraternidad universal, de todas las ramas profesionales, médicos, abogados, economistas, ingenieros y otros, además de nuestros policías, jueces, fiscales que puedan ponerse de pie a la orden ante todos estos agravios que estamos siendo víctimas todos los cruceños. y que puedan coadyuvar, gestionar, promover e incentivar acciones que nos puedan otorgar la paz, la seguridad y sobre todo nuestra tan ansiada y anhelada autodeterminación. Queridos hermanos, el movimiento cívico y esta causa los necesita de pie y a la orden. Estoy seguro que con nuestras convicciones, el ímpetu libertario cruceño que nos caracteriza y la ayuda del gran arquitecto del universo, vamos a salir victoriosos ante estos agravios y vil atropellos. A ver, el arquitecto del universo, eh, fraternos, fraternidad universal, eh, además mencionó las ramas, ¿no? policías, jueces, fiscales, eh, abogados, eh, médicos que forman parte de estos grupos de poder que no solamente se dan en nuestro país la masonería, eh, inferimos que es la masonería por el tipo de lenguaje son grupos de poder universales que ponen, sacan gobiernos, presidentes y además él hace una convocatoria a gestiones de acciones para lograr la tan ansiada autodeterminación es decir, ellos decidir sobre su territorio su patio, su jardín eh, su rancho eh, ¿A quiénes les habla Rómulo Calvo? Bueno, supongo que, que les habla a todos los, cuando habla de la gran fraternidad, me imagino que les habla a los masones, eh, que son precisamente son estos grupos de, de logia. Las logias son grupos eh, que en el pasado eran mucho más secretas, creo, ahora están más abiertas y creo que la convocatoria va en dirección de ellos. Porque el lenguaje utilizado ciertamente es un lenguaje eh, estrictamente masónico. Eh, el arquitecto del universo se refieren eh, de esa manera, creo, a Dios. Eh, y muchas otras, muchos otros términos que eh, para muchos también es un poco desconocido, pero que creo que es fácilmente deducible, eh, qué es lo que pretenden decir. La pregunta es, ¿hasta dónde cree que puedan llegar? ¿Qué, ¿Qué acciones cree que puedan tomar en estos días, la siguiente semana hay una convocatoria, una movilización, ya para ir cerrando este tiempo que gentilmente nos ha brindado? ¿Cuál es su expectativa de esta movilización nacional la siguiente semana? Mire, lo que creo, creo que este tema eh, va a continuar... Eh, lógicamente no con la misma fuerza que, que inició. Creo que acá dependerá mucho también de la acción de la justicia, la acción del gobierno, y que eh, el objetivo que tienen, está claro, no fue nada, para nada, eh, escondido ni reservado la, las determinaciones que eh, asumieron en aquel cabildo del 15 de noviembre, ustedes recuerdan, convocaron, después del cabildo del 30 de septiembre, convocaron a un otro cabildo el 15 de noviembre, donde entre las cinco resoluciones que adoptaron, pese a que eh, este cabildo transgredió lo que establece el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, el artículo 11 de la Constitución dice que los cabildos es una forma de democracia directa de los pueblos, eh, pero tiene como un elemento esencial y, y ese elemento esencial es la deliberación. Y en este cabildo del 15 de, de noviembre no hubo ninguna deliberación. El pueblo no habló, nadie, ninguno de los asistentes, ni siquiera Calvo y otros actores importantes del famoso comité interinstitucional, sino directamente sacaron una grabación de Rómulo Calvo donde planteaba cinco puntos. Entre esos cinco puntos, recuerdo el segundo, el punto segundo, que decía que eh, el, el Cabildo otorgaba poderes al, a, al Comité Cívico para que éste revise la relación del Departamento de Santa Cruz con el, eh, con el Estado de Bolivia. En otras palabras, ya esto es, data de aquellos tiempos, de hace mucho tiempo, esto es parte de un plan, y ese plan en ese momento se entendía que, por un lado, o pretendían la independencia de Santa Cruz de Bolivia, o por el otro lado, buscaban el federalismo que, que no está mal. Discutir, discutamos en todos los escenarios. Lo que sí es que para hablar de federalismo lo primero que hay que hacer es cambiar o modificar nuestra Constitución. Porque el artículo primero de la Constitución Política del Estado dice que Bolivia es un Estado unitario social de derecho plurinacional, pluricultural eh, y con autonomías. Entonces, en este momento somos un Estado autonómico. Entonces, si queremos dejar de ser un Estado autonómico y pasar a un Estado federal, tendremos que cambiar este artículo. Y para cambiar este artículo, el artículo 411 de la misma Constitución nos dice cómo debemos cambiar. Entonces, lo otro es eh, ciertamente puro discurso eh, y además irresponsable, porque lo responsable es empezar por lo, y lo serio es empezar por la transformación o por la... Eh, las modificaciones que deben eh, debe contener la eh, Constitución. Eh, en consecuencia, creo que eh, todo lo que está, eh, se está haciendo y está en este momento planteando el Comité Cívico no es otra cosa sino el de eh, tratar de generar condiciones para una nueva remetida, seguramente con, otro, con otra propuesta, eh, pero que podamos llegar a una independencia ...o a un Estado eh, federado, por supuesto que eso no es posible por mandato de la Constitución... ...pero además por el sentimiento de los cruceños. Ellos representan a no más del 2%, nosotros somos el 98% de cruceños que, que somos parte de Bolivia... ...nos sentimos muy bien como, como bolivianos, trabajamos por Bolivia, vamos a seguir trabajando por Bolivia... ...y seguiremos dando también todo nuestro esfuerzo y nuestros nuestro conocimientos... Por Bolivia y nuestro departamento de Santa Cruz. Senador Torres, muchas gracias por haber estado junto a nosotros en esta mañana para hablar un poco respecto a la situación en Santa Cruz. Lo estaremos convocando más adelante. Muchas gracias. Diego, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los amigos de Villa de Llama. Hasta pronto. El senador William Torres, senador por el departamento de Santa Cruz, estuvo junto a nosotros hablando acerca de esta situación en torno a. Los hechos de violencia que marcan el común denominador en estos días tras la aprehensión y detención de Luis Fernando Camacho por el caso golpe de Estado 1.